En este episodio te cuento qué puedes hacer si el vídeo no es en absoluto tu formato favorito para seguir creciendo en Instagram después de esta terrible revelación de que Instagram ya no es una app para compartir fotos. Este episodio pertenece a la serie Pregúntale a Mer. Empezamos.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 El episodio de hoy pertenece a la sección Pregúntale a Mer, donde puedes dejarme una pregunta aplicada a tu caso para que la responda en el podcast. En la descripción de este episodio tienes el enlace al formulario para dejarme tu pregunta. Venga, vamos con la pregunta de esta semana. En este episodio de Pregúntale a Mer, respondemos a la pregunta de Clara. Hola, Mer. Te escribo la verdad un poco preocupada. Soy Clara y mi cuenta es, digamos, del tipo bookstagrammer. Hablo sobre todo de los libros que leo y estoy escribiendo mi primera novela que también pretendía promocionar en esta misma cuenta. Hasta ahora casi todo lo que he compartido son fotos de los libros que voy reseñando, fotos mías con libros y algunas citas de los libros que me gustan. El caso es que me he enterado de que en Instagram han dicho que a partir de ahora esta aplicación va a estar dedicada al vídeo y la verdad este no es mi formato. Me da mucha vergüenza, lo paso fatal, me paso seis horas para grabar una story de 15 segundos y al final no la publico porque parezco Lela. Otros bookstagramers que conozco han anunciado que se han ido a otras redes sociales huyendo precisamente del vídeo. Y confieso que yo estoy muy tentada, pero no sé si tiene sentido. Me da pereza, la verdad, empezar de cero en otro sitio después de lo que me ha costado llegar a los 2000 seguidores que tengo ahora en Instagram. Espero ansiosa tu respuesta, Mer. Muchas gracias por todo. Un saludo, Clara. ¿Conseguirá Mer resolver esta pregunta que le han hecho? Lo veremos en la segunda parte del podcast. Hola, Clara. Lo primero quiero darte muchísimas gracias por haberme dejado tu pregunta. Y ahora voy a darte una respuesta detallada, pero para no tenerte angustiada, te adelanto que sí, puedes seguir creciendo en Instagram sin usar vídeo. Tranquila, no hace falta que te vayas a ninguna otra red social, a ninguna parte. Uh -huh. Ahora mismo te cuento cómo puedes hacerlo, pero primero hazme el favor de dar like a este episodio y suscribirte, porque así me ayudas a crecer y seguir creando contenidos como este. Lo primero de todo, tenemos que aclarar la situación a la que haces referencia. Y es que hace unas semanas Adam Mosseri, el director de Instagram, hizo una declaración que ha desencadenado ríos de tinta. Hmm. Adam Mosseri dijo textualmente Instagram ya no es una app para compartir fotos. De esta declaración, mucha gente ha entendido que Instagram ha hecho oficial el hecho de que a partir de ahora lo que va a priorizar es el vídeo y va a despriorizar todo lo demás y que, por lo tanto, pues si no haces vídeo no tiene sentido estar en Instagram. ¡Ah! Y aquí han venido unas reacciones super melodramáticas. Voy a dejar Instagram ya para mí no tiene sentido, odio estos cambios… Claro, a mí esto me sorprende mucho, porque esto no es lo que ha dicho Adam Mosseri, no es lo que ha declarado. Lo que Mosseri ha dicho realmente significa otra cosa. Significa que todo lo que ya hacías hasta ahora sigue valiendo, pero que sería buena idea empezar a priorizar el vídeo porque tiene tirón. Si en Instagram están apostando por el contenido en vídeo, eso significa que es el que tiene mayores posibilidades. Y sí tendrás mayores posibilidades de crecer en la plataforma si haces uso del vídeo. Hace años que sabíamos que los vídeos son tendencia. En 2019, cuando yo empecé mi negocio, tenía crisis de ansiedad cuando intentaba conectarme para un vídeo en directo. Y si intentaba grabar un vídeo en diferido, grababa decenas de tomas y ninguna me parecía buena o simplemente me bloqueaba y acababa abandonando. Pero ya entonces, en 2019, yo me enfoqué en superar ese miedo que tenía al vídeo, y no porque me gustara pasarlo mal, sino porque no quería estar en desventaja, porque ya entonces era más que evidente que había un amplísimo sector del público que sentía predilección por el vídeo. Y si no haces vídeo en esas circunstancias, pues ya tienes una desventaja competitiva. La declaración de Mosseri, entonces, no nos está aportando absolutamente nada nuevo. Porque hace ya muchos años que el público prefiere el contenido en vídeo, y hace ya también bastante tiempo que en Instagram se está apostando por distintas herramientas para publicar vídeo. Primero las Stories, luego IGTV, luego Reels. Entonces, la declaración de Moseri, lo único que nos está diciendo es «Atención, que esto va en serio». Yo entiendo que si no te sientes cómoda en vídeo, pues te sientas incómoda, con miedo. Y la primera pregunta, la que más pánico nos da es ¿se puede crecer en Instagram sin utilizar Reels, sin utilizar vídeo en general? Y la respuesta es sí, sí que puedes crecer en Instagram sin utilizar estas herramientas. <risa> Tienes una desventaja competitiva. Pero si solo una desventaja te asusta, no vas a triunfar ni en Instagram ni en ninguna otra parte. Porque desventajas las vas a tener siempre. Hagas lo que hagas, te esfuerces lo que te esfuerces. Y lo que va a determinar tu éxito es tu capacidad de buscar soluciones ante esas desventajas. Mira, para dejarte más tranquila, no sé si sigues a Adam Moseri en Instagram. Yo desde luego te lo recomiendo. Él habitualmente coloca en sus Stories cajitas de preguntas para que le preguntemos sobre distintos temas relacionados con Instagram. Y poco después de esta polémica declaración, dejó una cajita de preguntas en sus Stories y ahí le preguntaron directamente si iba a penalizar a esas personas que no publicaban vídeos, que se dedicaban sobre todo a publicar fotos. Y él respondió claramente, dijo «No vamos a despriorizar fotos. Solo vamos a mejorar las características y posibilidades del vídeo. Oh, yeah! O sea que esto no va a afectar para nada a tus posibilidades de impactar por otros formatos que no son de vídeo. Las fotos no van a ser más difíciles, pero los vídeos sí que van a ser más fáciles. Y sí, te puede parecer que en el fondo es lo mismo que uno sea más difícil o que el otro sea más fácil. Pero si entiendes cómo funcionan los algoritmos de Instagram, verás la diferencia. Adam Mosseri también aclaró en aquella ronda de preguntas en Stories que el algoritmo no va a imponer ningún formato. El algoritmo va a seguir mostrando el contenido a la gente basándose en su interés, es decir, te muestra un pequeño porcentaje de contenido que se llama The Discovery, contenido con el que tú normalmente no interactúas, pero que te lo están mostrando a ver si te interesa. Pero luego la mayoría del contenido que te muestra se relaciona con el contenido que tú consumes. Es decir, que si lo que tú consumes son exclusivamente fotos, casi todo lo que te mostrará Instagram son fotos. Así que si tú no estás dispuesta a transigir con el vídeo, a intentar superar este problema que tienes con el vídeo, pues lo que tienes que hacer es centrarte en conocer muy, muy bien a ese sector de tu público que no quiere ver vídeos y monta una estrategia pensando exclusivamente en ese tipo de personas. Y es que lo primero que tienes que hacer cuando quieres montar una estrategia para cualquier cosa, es analizar la situación, es analizar el escenario al que te enfrentas. Pero tienes que hacer un análisis de escenario que esté enfocado en encontrar soluciones, no enfocado en quejarte porque qué mala suerte has tenido, porque justo ahora van a potenciar el vídeo y el vídeo es el formato que peor se te da y esto pues te perjudica un montón. That's bad. That, that's bad. That, that's bad. Me estás hablando de que quieres crecer de que quieres llegar a más gente, quieres brillar. Y las personas que brillan se enfocan en encontrar soluciones, no se encierran en la queja. Así que vamos a analizar la situación. Lo primero, el vídeo es tendencia y tú odias el vídeo, ¿vale? Pues en ese caso, el hecho de que vayan a priorizar el vídeo, sí, querida, es una amenaza, es algo que potencialmente te puede perjudicar, que está generando una desventaja competitiva para ti en el mercado. ¿vale? Pues ya tenemos esa situación. Vamos a seguir analizando más elementos del escenario al que nos enfrentamos ahora mismo. Segundo elemento, no eres ni productiva, ni brillante en vídeo, me lo has dicho en tu carta. Te pasas seis horas para grabar una story de 15 segundos y encima ni siquiera te ves bien en esa story, ¿vale? Pues está claro, esa es tu debilidad. El vídeo uf, no se te da para nada bien, ¿vale? Hemos encontrado cuál es tu debilidad y que además tienes una amenaza directamente relacionada con esa debilidad. Y como te decía, hay personas que se centran en esto, en esta parte negativa, en quejarse. Pero si lo que de verdad quieres es triunfar, tienes que centrarte en encontrar soluciones. ¿Vale? ¿Tienes esa debilidad? No se te da bien el vídeo, pero ¿cuál es tu fortaleza? ¿Hay algo que se te dé especialmente bien? ¿Algo en lo que destaques? ¿Algo en lo que puedas brillar? ¿Hay alguna oportunidad que sí que puedas aprovechar? Con todo esto puedes empezar a montar una estrategia. Pero para ponértelo todavía más fácil, voy a darte algunos consejos para que comiences tu estrategia concreta teniendo en cuenta lo que me has contado en tu carta y la situación actual en Instagram. Lo primero, ya te lo he adelantado un poquito antes. Olvida la queja y actúa, toma acción. No puedes cambiar el hecho de que el público prefiera el vídeo actualmente. No puedes cambiar el hecho de que haya un amplio sector del público que actualmente prefiere el vídeo. No puedes hacer nada para cambiarlo. Tampoco puedes cambiar el hecho de que en Instagram hayan hecho los deberes, hayan analizado las estadísticas y las tendencias y por su propio interés empresarial hayan decidido mejorar las funcionalidades del vídeo porque a la gente le gusta consumir vídeo y crear vídeo eso no lo puedes cambiar y da igual lo que prefieras tú. A mí me llama la atención que cuando Adam Mosseri hizo esta declaración de que Instagram ya no es una app para compartir fotos, de repente empezaron a llover comentarios. Un montón de gente le escribía diciendo no, por favor, no cambies esto, a mí me gusta tal y como está. Yo prefiero que siga siendo una app para compartir fotos. Claro, a mí esto me da la risa. Porque da la impresión de que esperan que en ese momento Adam Mosseri diga ¿Ah, no? ¿O sea que sí que prefieres las fotos? Ah, bueno, bueno, pues entonces, entonces no pasa nada. No te preocupes que voy a cancelar este proyecto que tenemos de potenciar el vídeo y me voy a enfocar solo en fotos porque me lo has pedido tú. Así que olvídate de tus preferencias personales. Si una empresa tan grande como Instagram ha tomado una decisión de esta envergadura, desde luego, lo ha hecho después de muchísimo tiempo, muchísimas horas y varias personas enfocadas exclusivamente en hacer una investigación de mercado. Así que, por mucho que te quejes, no vas a poder cambiar esto. Pero hay cosas que sí que puedes hacer. Y este es mi segundo consejo para ti hoy, Clara. Busca cuál es tu valor diferenciador y potencialo. Me dices en tu carta, que no se te da bien el vídeo, pero en vez de enfocarte en esta desventaja que tú tienes respecto a otro tipo de creadores de contenido, piensa cuál es ese tipo de contenido que a ti se te da especialmente bien, que tú puedes cultivar, con el que puedes cautivar a esas personas a las que no les gusta demasiado el vídeo. Vamos a enfocarnos en esas personas a las que de verdad puedes impactar. Oh, yeah. Y ese sería mi siguiente consejo. Una vez tengas claro cuál es ese formato en el que puedes brillar, asegúrate de extremar la calidad de tu contenido a todos los niveles porque tampoco puedes ser una ilusa. Obviamente, hemos dicho que la situación es que el vídeo ahora mismo es tendencia y que el hecho de que a ti no se te dé bien el vídeo te pone en una desventaja competitiva, va a hacerte un poquito más difícil. Esto de crecer, esto de llegar a público nuevo, porque la mayoría del público prefiere el vídeo. Entonces, ¿cómo suplimos esta desventaja competitiva? Pues haciendo que el contenido que sí creas y que sí desarrollas bien, porque es bueno, porque se te da bien, sea de una calidad alucinante, sea incontestable, que las personas que se encuentren con tu contenido digan «Ostras, pues este contenido sí que me merece la pena». Otro consejo que yo te daría si quieres evitar los formatos en vídeo es que empieces a potenciar los carruseles por distintos motivos. El primer motivo es que los carruseles te dan el doble de posibilidades de impactar, porque muestra a tu público la primera imagen de tu carrusel y si por lo que sea no les llama la atención, no interactúan con ese contenido, pasadas unas cuantas publicaciones le vuelve a mostrar tu carrusel, pero en este caso muestra la segunda diapositiva. Es decir, que si eres lista, ahora mismo estás tomando nota de que tienes que trabajarte muy bien las dos primeras diapositivas de cualquier carrusel que hagas. Pero no es este el único motivo por el cual te recomiendo que potencies los carruseles. Es que además... Los carruseles tienen una mayor retención de audiencia. No lo podemos evitar, es un hábito. Este tipo de aplicaciones de redes sociales nos han entrenado para deslizar, deslizar sin parar. Normalmente deslizamos hacia abajo en busca de un nuevo contenido. Pero cuando vemos que hay un carrusel, un contenido que se desliza de derecha a izquierda y que podemos seguir pasando páginas, lo hacemos muchas veces, incluso sin pensar. Cuando vemos que hay varias fotografías una detrás de otra, de repente se nos activa la curiosidad. O oh, ¿qué será lo que pones después? Y eso nos invita a interactuar más con el contenido. Entonces, mejor que una foto fija, pon un carrusel que vas a conseguir más interacciones, aunque simplemente sea por la curiosidad. Aunque no haya un comentario, no haya un like, no haya un guardado, no haya un compartido, el simple hecho de tocar tu publicación y deslizar ya es una interacción y, por lo tanto, estás ganando punto con los algoritmos, diciéndoles que tu contenido es interesante porque ha conseguido que el público se pare, ha conseguido que el público deslice. Así que si no estás utilizando vídeo, al menos potencia los carruseles, que son el formato con mayor potencial dentro de los que no utilizan vídeo. Otro consejo que yo te daría es que empezaras a trabajar en tu storytelling. Wow. Porque uno de los factores que tiene el vídeo que hace que triunfe de esta manera es que el vídeo es entretenido, es divertido. Y bueno, tú no vas a hacer vídeo, pero puedes intentar evocar el mismo tipo de emociones y de reacciones con tu contenido de otra manera. Y una muy buena manera es empezar a incorporar pequeñas historias en tu contenido. Además, las historias son geniales para aumentar esa sensación de cohesión, de lazos con tu comunidad. Y te aseguro, querida, que eso te va a ayudar un montón en tu crecimiento en Instagram. Oh. Otro consejo que yo te daría es que establezcas una rutina de engagement. No te olvides de eso, porque vuelvo a insistir, al no utilizar vídeo estás en una desventaja competitiva. Y obviamente lo que tenemos que hacer es buscar soluciones para intentar crecer a pesar de esa desventaja. Pues bien, tienes que conseguir que a pesar de no ser el tipo de contenido que más le gusta a la mayoría de los usuarios, el algoritmo quiera enseñar tu contenido a todo el mundo. ¿Y cómo lo haces? Pues aumentando la interacción con tus contenidos. Y esto se puede hacer de varias maneras, creando un contenido de muchísima calidad, que genere muchas reacciones y un gran impacto en tu comunidad. Pero bueno, eso no, no depende de ti, más allá del de momento de crear el contenido. Si luego has publicado el contenido y no ha comentado demasiada gente, ya no puedes hacer nada más. O sí, sí que hay algo que puedes hacer. Si tú te dedicas a interactuar con otras personas a comentar en su contenido, a reaccionar a sus stories, a mandarles un mensaje privado cuando sea relevante, obviamente, esa interacción te va a venir de vuelta. ¿Eh? Esas personas tienen más posibilidades de interactuar con tu contenido en el futuro. Así que sí, esfuérzate en dedicar 15, 20 minutos todos los días en interactuar con otras personas. Otro consejo muy importante que yo te daría es que hagas Stories, porque precisamente las Stories son un contenido muy interactivo que ayuda a generar una comunidad y, a falta de vídeo, es esa interacción la que te va a ayudar a crecer. Y aprovecho para pedirte que compartas en Stories que me estás escuchando ahora mismo, puedes centrarte de momento en hacer Stories con imágenes, imágenes, por favor, reales, imágenes de tu día a día, fotografías que hayas hecho tú. Acompaña esas fotografías con un texto para darles un poco de vidilla. Y de momento es suficiente. Pero ojo, yo te recomiendo que poco a poco vayas trabajando el vídeo para tus Stories, porque sí. Mi siguiente consejo es que trabajes para fortalecer tu punto débil. Tienes que empezar a hacer ejercicios para superar tu miedo al vídeo. La buena noticia es que puedes acabar convirtiendo tu debilidad en una fortaleza. Te decía antes que en 2019 yo tenía ataques de ansiedad cada vez que tenía que grabar un vídeo. Lo pasaba fatal. Sudaba muchísimo. Me tenía que dar una ducha justo después de grabar cualquier vídeo. Daba igual si el vídeo era en directo o en diferido. Y ahora, pues, aquí me tienes. La mayoría de la gente se sorprende cuando les digo que yo, en mis inicios, tenía muchísimo miedo al vídeo. Así que sí, es posible trabajar tu relación con el vídeo y empezar a hacer vídeos e incluso hacerlos cada vez mejor, solo tienes que plantearte con constancia y poco a poco hacer ejercicios para superar el miedo al vídeo. Esto no significa que yo te esté diciendo que tienes que publicar contenido en vídeo. Te he dado algunas ideas, algunas tácticas para que sigas creciendo sin publicar vídeo. Pero tú puedes ir trabajando tu relación con el vídeo aunque no publiques ese contenido, exponiéndote a la creación de vídeo de manera habitual. Por cierto, que ya sabes que si te vienes a mi lista de email, yo te mando el podcast cada semana con un contenido extra solo para suscriptoras. Y esta semana te voy a regalar un ejercicio para ayudarte con tu miedo al vídeo, un ejercicio que yo misma practiqué y que me ayudó muchísimo. Si no quieres perderte contenidos como este exclusivos para suscriptoras, te dejo el enlace para apuntarte a mi lista en la descripción de este episodio. Y el último consejo que yo te daría clara para tu situación. Una vez hayas empezado a trabajar tu relación con el vídeo, puedes animarte poco a poco, sin agobiarte, a publicar ciertos contenidos en vídeo, muy poquitos de momento. Yo te recomiendo que empieces por las Stories de vídeo, porque solo duran 15 segundos, porque están publicadas solo durante 24 horas y esto te quita muchísima presión, y porque además son un formato más auténtico. Sin edición, tienes los filtros, pero los filtros se ponen de manera automática. No tienes que estar cortando una toma como en Reels y empalmándola con otra y buscando un efecto, una transición. Son mucho más naturales. En las Stories no tienes por qué bailar, no tienes por qué señalar carteles, no tienes por qué utilizar audios de tendencia. Simplemente tienes que salir, decir algo, 100% conexión, 100% autenticidad. Así que si te animas a poco a poco empezar a intentar publicar pequeños contenidos en vídeo, las Stories, son el formato ideal para empezar. Oh, yeah. Yo espero que estos consejos te hayan servido para empezar a enfocarte en soluciones y crear estrategias a tu medida. Si quieres seguir profundizando en el contenido estratégico, te recomiendo que te vengas a mi Escuela Creadoras de Contenido, donde tienes a tu disposición un montón de clases cortas y muy prácticas, con clases nuevas cada mes y acceso prioritario a mí, tanto en el chat de Telegram, donde respondo a tus dudas, como en las mentorías en directo, donde te ayudo de forma personalizada a perfeccionar tu